Castro, uh, les quiero decir que hace un, unos meses uh, me contacté con Víctor también Rosso, uh, él es el gran maestro, él es el enviado, el enviado de Satanás aquí en la tierra de Lucifer. Uh, al contactarme con Víctor, lo hice por el motivo de que yo quería vender mi arma a Lucifer. Y tenía otro problema acerca de mi amigo, que le habían dado cinco años en la cárcel. Y bueno pues gracias a Satanás y a Pico también Rosso, mi amigo salió. Uh, yo les quiero comentar que yo vendí mi alma a Satanás y no me arrepiento. Es algo que me ha hecho una persona nueva, fuerte quizás y muy feliz. A, a ver, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de conocer a conocer a Lucifer? Uh, la decisión que me llevó a uh, hacer eso es que nunca encontré una respuesta acerca de ese Dios. De ese Dios, digámoslo, de ese Hitler. Porque a ese Jesús que muchos adoran, que muchos dicen, se puede calificar como Hitler. Porque es un ser mezquino, es un asesino. Y decidí revelarme por eso porque nunca me dio nada. Ni nunca me dio nada y no le debo nada a él. So, lo que yo soy, lo que yo tengo, se lo debo a Lucifer y gracias a él por haberme apoyado a Víctor también Rosa, el gran maestro uh, le doy muchas gracias de todo mi nombre es Bradis Castro y estamos aquí adelante para sacar la obra y la hermandad de Lucifer, adelante so, atrévanse y déjense sorprender